Gracias, eh, presidente. Este es el último pleno, es la última sesión de control del Gobierno y hoy muchas, muchas nos sentimos defraudadas y decepcionadas porque Unidas Podemos ha empujado, ha peleado y ha trabajado mucho estos meses, y la verdad, señor Sánchez, usted no ha estado a la altura de las circunstancias. En primer lugar, empujamos la moción de censura, que decían que no se podía, que no había números y los hubo. Al final, usted fue nombrado presidente de Gobierno porque si usted ha tenido la oportunidad de ser presidente de Gobierno ha sido por el trabajo por el trabajo continuo de este grupo parlamentario de Unidas Podemos. Y también y también por la existencia de una mayoría, de una mayoría progresista en el Congreso que le ha apoyado, y también no debe de olvidarlo, por una mayoría que ya estaba en la calle y que ya estaba empujando una nueva España. Estoy hablando de las mujeres del 8 de marzo, estoy hablando de las pensionistas. Y nos sentimos defraudadas porque usted no ha sido capaz ni de cuidar ni de valorar esa mayoría. Hemos trabajado duro para llegar a un acuerdo presupuestario con su Gobierno que terminara con la senda de recortes, con la austeridad impuesta por el Partido Popular y muchas de sus ministras lo saben, nos costó mucho llegar a acuerdos en temas como reforma laboral o como control abusivos de los precios de alquiler. Pero trabajamos, nos sentamos, dialogamos y lo conseguimos. Y una vez firmado ese acuerdo, seguimos empujando. Porque para que su Gobierno cumpliera cada una de las medidas que estaban recogidas en ese acuerdo, porque eran medidas que respondían a necesidades urgentes y eran medidas que tenían que ser reales, que tenían que ser efectivas. A veces eh, nos costó, le voy a poner un par de ejemplos, por ejemplo, nos quisieron colar eh, una bajada en las prestaciones de las personas con incapacidad permanente y le dijimos no, también sacaron un decreto ley de alquileres por la puerta de atrás, sin consenso, y que no respetaba el acuerdo, que no servía para nada y tuvimos que tumbarlo por responsabilidad. Mire, señor presidente, los presupuestos no son solo un conjunto de números, son la plasmación, son la encarnación de un proyecto político para un país. Y por eso ha sido Unidas Podemos quien ha tenido siempre la iniciativa quien ha tirado del Gobierno, quien ha puesto encima de la mesa aquellas cuestiones que eran centrales para los ciudadanos y para las ciudadanas, subida del SMI a 900 euros, subida de las pensiones y, cómo no, su garantía por ley, que es necesaria, las ayudas a la dependencia, las ayudas a las escuelas 0-3 años. Y sí, Unidas Podemos tiene muy, muy claro el proyecto de país que quiere y por eso defendimos nosotras más que nadie diría más que usted mismo los presupuestos de su Gobierno y usted y usted tiró la toalla y lo hizo porque creo que no lo tenía claro y lo que es más triste porque creo que no tiene un proyecto para nuestro país y vuelvo al principio hoy nos sentimos eh, defraudadas sí pero porque no ha estado a la altura, porque no ha sido un presidente valiente, porque necesitamos un presidente que no le tiemblen las piernas, que sea de fiar, que no tenga miedo al diálogo, sea con quien sea y sea sobre lo que sea, en democracia, el diálogo... El diálogo es el único camino para solucionar los conflictos. Queremos un presidente que no tenga miedo a la derecha, señor Sánchez. Usted sucumbió a las críticas, diría que histéricas y malintencionadas de las derechas. ¿Pero qué se esperaba? Hoy en día se están peleando el trifachito por ver quién se pone la medalla de quien le echó a usted de la Moncloa. Pero no les falta razón. Usted no supo resistir. La verdad creo que le faltó coraje. y Necesitamos un presidente que no tenga miedo a los poderosos. Bastó una llamada de Blackstone para que su Gobierno se cuadrara. No quería tomar medidas en contra de los fondos buitres, que estaban día a día... Eh, subiendo los intereses, perdón, las rentas abusivas del alquiler. Y también necesitamos un presidente que no sea rey de la Unión Europea, de esa Unión Europea sin alma. Su gobierno, su gobierno, su gobierno se ha rendido a los burócratas de Bruselas, ante los hombres grises, aceptando sin resistir la disciplina económica que tanto daño hace a las familias españolas. Y por lo tanto, después de estos ocho meses de lo que acabo de relatar. Hoy mucha gente se pregunta, mucha gente nos preguntamos cómo va a ser capaz de garantizar a la ciudadanía una España social, una España con derechos sociales y una España democrática que acuerde, que dialogue, que nos permita caminar juntos y construir una patria grande donde cabemos todas las personas y todos los territorios.